...desde Coin por el Clima estamos hoy realizando un taller de pancartas... ...como preparación para la manifestación... ...que tendrá lugar en Málaga el próximo viernes 24 de septiembre... ...partiendo desde la Plaza de la Marina a las seis y media... ...de la tarde con motivo de la huelga global por el clima... ...esta movilización internacional está convocada por el movimiento... ...Friday for Future... ...y contará con la participación de miles de jóvenes activistas... ...de todo el mundo... ...que han decidido plantarse y exigir a los gobiernos e instituciones que actúen urgentemente para hacer frente a la emergencia climática y medioambiental que asola nuestro planeta. En Coíno no nos quedamos parados y somos muy conscientes de las amenazas que afectan a nuestro planeta. Además, y como demuestran trágicos sucesos como el reciente incendio de Sierra Bermeja, estos efectos del cambio climático no son algo alejado de nuestro día a día, sino que afectan enormemente a nuestro país y a nuestra provincia. De hecho, Málaga está sufriendo especialmente estos efectos del calentamiento global, con un aumento de 3 grados en sus temperaturas máximas en tan solo los últimos 60 años y con previsiones de que vamos a sufrir olas de calor intensísimas durante los veranos con una duración de hasta 12 días seguidos. Esto a su vez eh, aumentará aún más las probabilidades y el riesgo de grandes incendios como el de Sierra Bermeja. Por todo esto desde Coim por el Clima participaremos activamente tanto en la huelga como en la manifestación del 24 de septiembre y también hemos suscrito el manifiesto junto con otros 50 colectivos y cientos de personas que ha presentado Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica. Eh, y en este manifiesto se concretan nuestras demandas especialmente dirigidas a la provincia de Málaga. ...además en los próximos días realizaremos por nuestras redes... ...toda una campaña de concienciación... ...sobre la emergencia climática y ambiental... ...buscando así movilizar a todos y todas... ...para hacer frente a este grave problema... ...al que solo podremos enfrentarnos... ...si actuamos unidos y actuamos de forma inmediata". Nuestro lema para este 24 de septiembre... ...es sembramos conciencia... ...frente a la emergencia climática y medioambiental... ...de esta forma... ...queremos animar a todos los coinos y coínas ...a que participen en esta huelga global por el clima... ...y a que acudan a la manifestación que tendrá lugar en Málaga... ...el 24 de septiembre... ...que sale de la Plaza de la Marina a las seis y media de la tarde... ...los gobiernos e instituciones solo actuarán... ...para hacer frente a la emergencia climática y medioambiental... ...si la ciudadanía se lo exigimos... ...por eso es imprescindible que todos y todas nos movilicemos... ...y que decidamos aportar nuestro granito de arena... ...a la lucha frente a la emergencia climática y medioambiental... ...es el momento de hacernos responsables... ...cada día que pasa sin que se adopten medidas... ...para frenar esta grave amenaza... ...estamos más cerca de que sus efectos sean... ...irreversibles e irreparables... ...y de que la destrucción que estamos causando... ...nos afecte no solo a nosotros y nosotras... ...sino también a las futuras generaciones... ...de nuevo animar... ...a toda la ciudadanía coineña... ...a que el 24 de septiembre, que es el viernes que viene... ...a las seis y media de la tarde se anime a participar... ...en esta manifestación que se celebra en Málaga... ...y que sale desde la Plaza de la Marina".